Yo, yo, yo, pero tiene VGV, dice que no ve, villaqueo, cuenta pi, cuenta pi, Los mamas de villaqueo, siempre tiran para fumeteo, pero no me miren El siempre tiran para su meteo, pero no me mires feo. Que te eo, eo. Eh, oh, eh, oh. Allí ya salí, pero no me digas que es lo que vi. Siempre que tramo dice que para mí, pero te mentí. Como cuando llegamos. Sácelo aquí, baby. Después del Ubutin. Con el maletín Lleno de pipi ni cama bling bling. Con el me me que ve, Dice que no venía de 20, ni a bebé. No de sé muy, pero de TV. Aquí ya te ve. Después del Ubuti, con el maletín, vamos al festín con el chocolate. Mi iPhone ring, rin, veámoslo en bling. Después te de comí hasta hacerte venir. Yo, yo, yo, con el tío en que bebe, bebe, bebe Me aqueo para el perreo Me o para el perreo Me o para el perreo eo, eo. Bebe, bebe Bye, bye